En este video te voy a explicar cómo funciona nuestra mente en cuanto a los problemas y las preocupaciones. Además te voy a enseñar cómo vivir con alegría y naturalidad a pesar de cualquier acontecimiento que te pase. ¡Vamos a ello! El presente no existe, simplemente es una metáfora. El presente es un momento indescriptible. Cada vez que chasqueo los dedos, estoy en el presente. Entonces el presente se mueve. También existe otro presente, que son esos momentos que se te pasan rápido porque estás entretenido, enfocado o concentrado en una tarea. Cuanto más apasionado seas en la vida, más vivirás el presente y es posible que cumplas tus metas con más facilidad. Nosotros no somos monjes tibetanos, que pueden poner su mente en blanco y llegar al nirvana. Ellos lo pueden lograr porque han renunciado a todos sus bienes, a todas las relaciones familiares y a todo deseo o ambición. De hecho, para que los monjes sean aceptados deben ponerse un abrigo que tiene la simbología de que se están yendo, o renunciando a la vida mundana. En cambio a ti y a mí nos resulta imposible acallar nuestra mente. Siempre estamos flotando entre el pasado y el futuro. Por ejemplo, ayer se me rompió un pedazo de diente, tengo que ir al dentista. Tuve muchos gastos este mes, necesito trabajar más. Así, de esta forma, nos cuesta conectar con el momento presente, incluso si haces una meditación. Es posible que en medio de la misma, surja algún pensamiento conectando con tus preocupaciones y te cuesta enfocarte en esta. como dice el maestro espiritual hoyo la única forma de meditar es pensar en una sola cosa como nos pasa cuando realizamos algún deporte jugamos a los videojuegos realizamos algún hobby o tocamos algún instrumento a algunas personas les puede pasar también con su trabajo la mente descansa cuando estamos realizando una actividad que demanda concentración esto permite que nos renovemos Luego, con más calma, al regresar a nuestro estado inicial, encontraremos la forma adecuada de resolver las diferentes situaciones con las que nos toque lidiar. El momento presente nos hace sentir vivos y nos permite mejorar la concentración y la atención. Los momentos más tristes, o de más felicidad, nos acercan a la muerte. En la vida venimos a cumplir ciertas misiones, cuando vamos cumpliendo las mismas o cuando ya no podemos cumplirlas, nuestra hora se acerca. La muerte está en nuestro cerebro. El cerebro va sacando cuentas hasta que decide en qué momento y en qué forma nos vamos de este plano. En caso de una muerte prematura, se debe más bien a una cuestión kármica. Cada momento de éxtasis o de tristeza profunda nos empujan al final. Por esto mismo debes disfrutar con plenitud de las pequeñas cosas de tu día a día. De esta forma consigues vivir con alegría. Desde una buena ducha, una taza de café, una conversación con un amigo, el abrazo con tus padres, compartir con tu pareja, reír con una película o disfrutar de la naturaleza. La vida es como un metro. Te encuentras en un vagón viajando de estación en estación, mientras te encuentras en este camino dentro del túnel. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar esta situación? Pues nada. Muchas veces en la vida no nos queda otra que atravesar la situación que nos toca Solo depende de nosotros con qué cara enfrentemos los problemas. Otra forma de estar en el presente es estar atento a lo que nos rodea, ya sea contemplando la naturaleza, las bellezas arquitectónicas de nuestra ciudad, y por supuesto, estar atento a los sentimientos de nuestros amigos y familiares, y por qué no, ayudar a quien más lo necesite. Debemos dejar el drama de lado, aceptar lo que nos ocurre, ser resilientes, ya que esto es sanador. A través de la respiración consciente podemos lograr estar en el presente. Ya que a tu mente no le quedará otra opción que estar atento a las indicaciones de cómo hay que respirar y cómo te expliqué, estar enfocado nos hace descansar de los problemas. Aprovecho para contarte que tengo un curso de respiraciones y manejo de la energía aquí, que estaré dando próximamente, de forma online. Te dejo mis números de contacto y la página web. Si te gustó el video, te invito a que le des like al compartir y sigue con más Robert Dalí.